profesor es neurocientífico, eh, vamos a empezar por la cosa que más le gusta al profesor, que es el sistema nervioso, pero además tiene una razón de tipo homeostático, por decirlo así, porque es el sistema más importante que eh, está, o sea, no es más importante, pero es uno de los sistemas más importantes que tiene ver, que ver con el control homeostático ¿ya? del organismo, que es el sistema nervioso. Vamos a hacer el 5 minutes recap. ¿Ya? pero de la clase anterior. ¿ya? Entonces en la clase anterior nosotros aprendimos de que no todas las moléculas pueden pasar a través de la membrana, hay cosas como, el, como el, eh, los gases pueden pasar fácilmente, las moléculas cargadas eh, eh, no pasan o las moléculas muy grandes. Tampoco pasan a través de la membrana y por eso que tienen que existir transportadores de los cuales hay varios tipos para pasar la membrana. También eh, vimos que otra manera de pasar la membrana son, las, son los canales iónicos que son un hoyo por donde pasa, eh, eh, por donde pueden pasar sustancias. Pero eh, esa estructura del poro es bien interesante porque como esto es una proteína súper grande, eh, eh, los aminoácidos que están expuestos al lado hidrofóbico de la membrana tienen que ser, obviamente, aminoácidos hidrofóbicos. Y los aminoácidos de esta eh, proteína que está expuesta hacia el poro tienen que ser hidrofílicos, es decir, tienen que interactuar con cargas. ¿ya? Y las moléculas que pasan, en realidad, a través de un poro, eh, siempre están rodeadas de moléculas de agua. ¿ya? Es lo que ustedes, tal vez, en otros cursos habrán escuchado como la esfera de solvatación que son las moléculas de agua que rodean cualquier molécula que está disuelta en agua ¿no? también eh, dentro de los, de los mecanismos que vimos de transporte de sustancia al interior de la célula, vimos los transportadores vimos que son proteínas también que son transmembranas, pero tienen la particularidad de que no son un poro, sino que modifican su estructura eh, eh, haciendo pasar eh, una sustancia de un lado para otro, generalmente a favor del gradiente de concentración, ¿ya? Eh, pero en ese, ese proceso demora tiempo. O dicho de otra manera, no siempre están todos los transportadores disponibles para hacer pasar la sustancia porque están transportando otra que llegó previamente. Eso hace que en una curva de velocidad de difusión versus concentración hay un límite que está mostrado aquí con la flecha roja donde alcanza el límite de transportadores disponibles para hacer el transporte de un lado de la membrana al otro ¿ya? y uno lo puede distinguir fácilmente con respecto por ejemplo a un canal que esté siempre abierto ¿ya? Eh, también distinguimos que hay transporte que depende de gasto de energía es decir la sustancia pasa a favor de su gradiente de concentración pero eh, este transportador gasta energía, ¿ya? Eh, energía en la forma de hidrólisis de ATP. Pero, eh, si uno se pone exquisito, hay ciertos transportes eh, de la sustancia S, así genérica, que eh, se mueve gracias a un gradiente de concentración, pero resulta que ese gradiente de concentración indirectamente, está siendo creado por eh, un transporte activo de eso en otra parte de la célula. Entonces uno podría decir que aquí en el, en, el eh, en este proceso en particular no hay un gasto de energía, no hay hidrólisis de ATP, pero en alguna otra parte se generó una hidrólisis de ATP eh, en otra parte de la célula que man, para mantener un gradiente, gradiente que se aprovecha este transportador para cotransportar otra sustancia al interior de la célula. Entonces eso fue. Ah, y lo último, hablamos de la presión osmótica, que es el flujo de solvente de una área de baja, de, perdón, para, de una área a través de una membrana eh, que deja pasar solo el solvente de una área de baja concentración de soluto a uno de alta concentración de soluto, y eso establece una cierta presión que llamamos la presión osmótica. Ya, y ese es el repaso de la clase pasada. Entonces ahora vamos a la clase de hoy. ¿ya? A hablar del sistema nervioso. Bueno, entonces eh, las lecturas recomendadas para hoy son el capítulo 5 de, del libro Guyton y el capítulo 4 y 5 del libro Bernard Levy. ¿ya? Y también, esta vez les voy a recomendar que vean videos de YouTube, ¿ya? Entonces, hay dos videos de YouTube muy amigables, que están en inglés, pero ustedes le pueden poner subtítulos en español. Las funciones básicas del sistema nervioso, si hicimos una super simplificación, es que el sistema nervioso es un sistema que tiene eh, una interfase sensorial, ¿ya? Una entrada sensorial, que en este caso está ejemplificado por el ojo, que es para nosotros una de las partes más importantes. ¿no? Tiene un sistema de integración de esas señales eh, que llegan del mundo externo, y ahí está mostrado el cerebro, ¿ya? y producto de la integración de las señales que vienen del mundo externo, efectúa acciones. ¿ya? Y la acción más conocida para nosotros, la que es más evidente, son las acciones de tipo motor. ¿ya? Es decir, las cosas, las señales que viajan de este centro de integración y que nos hacen generar movimiento, por ejemplo. Entonces, El sistema nervioso es básicamente un sistema de sensar el mundo, de integrar las señales y generar una salida, una respuesta motora. Si, eh, si alguien quisiera hacer como un resumen de lo que es el sistema nervioso ¿Ya? entonces si tenemos un estímulo como esa araña que está ahí metida en la piel para poder sensar el estímulo al igual que cualquier sistema de control homeostático en las superficies sensoriales tenemos lo que se llaman receptores sensoriales ¿Ya? Eh, si mal no lo recuerdo a nivel de este ejemplo que sale aquí, que es la piel hay como cinco tipos de receptores ¿ya? entonces curiosamente por ejemplo si ustedes con una mano se hacen cosquillita en la otra mano así, superficialmente sin apretar, ese es un tipo de receptor ¿ya? que en inglés tiene, tiene un nombre muy elegante, se llaman flutter receptors ¿ya? flutter si quisiéramos traducirlo al español, flutter es como el movimiento de las alas de la mariposa. ¿sí? Entonces, como, son como el receptor de las cosquillas de las alas de las mariposas. Es ¿sí? muy elegante el nombre en inglés. Pero hay, hay otros que son eh, receptores de presión. Cuando ustedes presionan la piel, son los receptores de Pacini, por ejemplo. ¿sí? Que si no me equivoco, son esos que están por ahí. ¿sí? Que son como grandes y así hay receptores del dolor entonces hay superficies sensoriales eh, distribuidas a través de, de todos nosotros pero esto tiene alguna implicancia interesante ustedes se podrían decir bueno yo para tener un sistema nervioso necesito primero que nada una superficie sensorial en alguna parte porque mi cerebro no, no tiene receptores sensoriales ¿ya? le llegan a veces con una sinapsis directa como en el caso del olfato o eh, a través de varias sinapsis de por medio en el caso de la visión. Entonces alguien se podría hacer la pregunta, oye profesor, pero ¿eso significa que el cerebro está desconectado del mundo? Y la respuesta es sí. Tanto así que ustedes podrían sustituir la superficie sensorial por una cosa artificial. Y eso es la base, por ejemplo, de la neuroprostética. Ustedes saben que aquí en Chile, por ejemplo, se hacen eh, implantes cocleares, que es sustituir la audición por un receptor un micrófono que estimula directamente los terminales nerviosos de la cóclea ¿ya? para que las personas puedan escuchar. Entonces, de la misma manera, yo podría ponerme acá arriba una webcam y conectarla para adentro y sustituir el ojo, en teoría. ¿ya? Y, eso, y esa cosa que parece tan de Terminator, no sé, o de cualquier película de ciencia ficción, eso se está haciendo y se está investigando. Entonces, hace uso de esta propiedad. En realidad, al sistema nervioso central, al cerebro le da lo mismo donde está la superficie sensorial. Ustedes podrían sustituir esa superficie sensorial por algo artificial. Y eso se llama neuroprostética. ¿no? O sea, tu, tu cerebro no sabe que existe el mundo, dicho de otra manera. Basta con que le sustituya la superficie sensorial por otra cosa que puede ser un estímulo artificial, y el cerebro no se da cuenta de eso. No dice, hoy oh, tengo una. Tengo un implante claro, o sea, no sé. Hoy oh, tengo un brazo artificial. No, uno puede sustituir eso. ¿ya? Yo, cuando entendí eso, me dije, oh, vaya. Es algo súper potente. Hablando del, del, de la parte integradora, está lo que ustedes conocen principalmente, uno habla mucho, el, el sistema nervioso central, que sería el cerebro más lo que el, la, parte de la parte de la médula espinal, y eso lo llamo el sistema nervioso central. Pero también existe el sistema nervioso periférico, que se comunica con, principalmente con... La médula sale de ahí, de la médula espinal, eh, y se comunica con el resto del sistema nervioso central. ¿ya? Si hiciéramos una división ahora de lo que es el sistema nervioso periférico, podemos hacer una división gruesa en términos de función. ¿ya? Uno sería la división como sensorial, que sería como la vía, como dice aquí, la vía aferente, lo que recibe estímulos del mundo. Y otra es la división motora, que, el, que es simplemente los estímulos que tienen que ver con eh, hacer mover los músculos, hacer secretar glándulas, que son los efectores, y esa sería la vía eferente, lo que sale del sistema nervioso. Ahora, si hacemos otra división de esta motora, eh, podemos... Eh, eh, definir que hay una zona como somática que tiene que ver con nuestra sensación de recibir los estímulos en, eh, en, en el cuerpo, ¿ya? Eh, y que son conscientes por el sistema nervioso central, pero hay una parte que es autonómica, que es eh, nuestros reflejos naturales que funcionan de manera automática, eh, en nuestro sistema nervioso central ¿Ya? lo típico sino, eh, si nosotros nos pinchamos un dedo tenemos una reacción automática una reacción refleja por el sistema autonómico y después de unos milisegundos eh, eh, tomamos conciencia de, de eso y decimos cáspitas me he pinchado el dedo ¿ya? o cosas por el estilo ya, así de decoroso y uno diría uy pero eso la conciencia es como relativamente rápida de eso bueno depende de la escala que lo miren si por ejemplo si usted fuera un gigante digamos que viene un par de kilómetros y al mismo y al mismo tiempo que le pinchan el, el dedo del pie usted lanza un cohete para arriba el cohete va a llegar antes que vuestra conciencia del estímulo usted va a decir, va, pasó un cohete y, oh, y a los pocos segundos después va a llegar el estímulo O sea, no es, es decir, el impulso nervioso es rápido pero no tan rápido dependiendo de la escala que ustedes lo vean de la misma manera una mosca su sistema nervioso es más rápido que el de ustedes por eso es que atrapar una mosca eh, como le enseñó el maestro de Karate Kid con palitos de... Bueno, muy vieja esa película para usted. O oh, a lo mejor vieron la segunda, <risa> la, la que es como, no sé, de, un, de, hace unos, el, el, de, de hace unos años. El maestro de Karate Kid le enseñó que tenía que atrapar moscas con palitos de, de, esto de arroz para comer comida china. ¿ya? Y, eso, y eso requiere una gran velocidad porque la mosca es mucho más rápida en términos de procesamiento sensorial que ustedes entonces eso lleva a la pregunta es que eh, ¿acaso para la mosca eh, nosotros andamos en cámara lenta? ¿qué creen ustedes? la respuesta es sí entonces les presento al principal actor de esta película que son las neuronas ya, eh, de las cuales Ah, las neuronas, pero hay otros actores secundarios que en los últimos años han, han tomado una gran relevancia. En los últimos años, hablo de los últimos 10 años, que son, por ejemplo, antes de mensaje, se pensaba, se las neuronas, que era lo más importante, pero hay una serie de células alrededor de las neuronas. Las neuronas no están así como en esta caricatura, así que como en el aire, se ¿sí? dije así como que aquí hay un espacio vacío. no. Si uno ve un corte del cerebro, está todo muy empaquetado. ¿Y por qué? Porque están rodeados de otro tipo de, de células que no son neuronas, que en general se llaman células gliales o neuroglía, y que desempeñan varias funciones. Entonces está, por ejemplo, esta es una tabla que muestra el tipo de células gliales. En el caso del sistema nervioso central están los astrocitos, las microglías, las células ependimales. En el caso del sistema nervioso periférico, están las llamadas celuta, células satelitales y las células de Schwann. ¿Ya? Hay una gran diversidad. O sea, están en el sistema nervioso central los astrocitos, ¿ya? que tienen que ver con intercambio de material entre la neurona y los capilares. Esa es una de sus funciones principales. ¿Ya? También muchos de estos tienen que ver con reciclar. Eh, neurotransmisor, eso ya lo vamos a ver en su momento ¿ya? la típica imagen que ustedes tienen de cómo funcionan las sinapsis que lo vamos a ver en detalle en un par de clases más es que se libera el neurotransmisor y eso llega a una membrana postsináptica posináptica y después el neurotransmisor es reciclado, en algunos casos o destruido eh, en el sistema nervioso central es un poco más sofisticado eso ¿ya? Eh, mucho de la glía tiene que ver con ese mecanismo de reciclaje ¿ya? Eh, también está la microglía que está es como eh, es la célula encargada de la defensa inmunológica a nivel del sistema nervioso central ¿ya? Y, y también están las células ependimales que son las encargadas de producir el líquido cefalorraquídeo por ejemplo ¿ya? Eh, y que eh, en nuestro cerebro existen estas zonas estos espacios que están rodeados de líquido cefalorraquídeo, que se llaman los ventrículos cerebrales y están rodeados de este tipo de, de células que son ciliadas tienen cilio ¿ya? y secretan eh, eh, secretan este líquido cefalorraquídeo eh, también están los eh, oligodendrocito ¿ya? que son como el equivalente a las células de Schwann en el sistema nervioso central es decir eh, eh, están encargadas de producir esta famosa vaina de mielina que recubre los axones y en el sistema nervioso periférico están estas células satelitales ¿ya? que eh, eh, que también forma parte de los nervios periféricos y están las células de Schwann, que eso uno como que lo conoce del colegio, que son los que producen la vaina de mielina que recubre los axones que son mielinizados. ¿ya? Y eso cambia las propiedades eléctricas de las neuronas que están en el sistema nervioso periférico. Bueno, eso era un, una pincelada de lo que es el sistema nervioso central. Netamente para presentarles los actores que vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco más de las neuronas. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos hacer una, una clasificación así súper gruesa de la morfología de las neuronas, podemos hablar de que en general las neuronas hay una... Proporción de la población que son multipolares, que tienen esta estructura, que tienen un árbol eh, que se llama árbol de cerca del en el soma de la neurona, ¿ya? el soma que donde está el núcleo, que, al igual que cualquier otra célula. Tienen un axón y tienen un terminal sináptico que puede estar cerca, como en el caso del sistema nervioso central, o puede ser muy lejos hasta casi un metro, por ejemplo, entre las neuronas que están aquí en la médula espinal y que llegan al talón, por ejemplo. Eso es un axón bastante largo. ¿ya? Están estas otras células que son medias extrañas, que son las bipolares, que son las que hay en la retina, por ejemplo. ¿ya? Y están las células que se llaman unipolares, que son las que están, por ejemplo, comunicando... Nuestros receptores sensoriales con la médula o los músculos con la médula. ¿Ya? En el sistema nervioso central, y eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso central, eh, el tipo que predomina son estos los multipolares. Pero hay una diversidad, exquisita diversidad, que yo se las voy a mostrar en pleno cuando veamos eso, de formas de neuronas. Pero en general, como que uno en el colegio aprendió la típica neurona, así con el soma, el axón largo, eso en general son neuronas motoras, ¿ya? De esas no hay en el sistema nervioso central. ¿ya? Entonces, un, una especie de mito que hay es que nosotros como que, como que tenemos las neuronas y que como que funcionan con electricidad, de hecho las típicas animaciones que uno encuentra ahí de la sinapsis como que tiene unos rayos así entonces uno tiene como la tendencia a pensar de que um, el sistema nervioso funciona como si fueran eh, como pequeñas pilas inclusive se han hecho películas como esta, ¿de qué película es esta? Matrix, Matrix ya, película muy vieja para ustedes sorry ¿Ya? entonces la, la, la tesis fundamental de esa película es que debido a que los, los organismos vivientes tienen electricidad, pueden ser, ser ocupados como baterías. ¿ya? Lo cual, como ustedes ya saben un poco más de física, y si no lo saben, no lo sabían, no lo van a saber ahora, eso no es cierto. ¿ya? Si bien es cierto, uno puede tomar un multímetro, o bueno, digamos el nombre formal, un voltímetro, es decir, un aparato... Para medir voltaje, uno le puede medir un cierto voltaje a las neuronas eh, en el cerebro, ¿ya? Eh, Pero eso no significa de que las neuronas se comporten como pilas, ¿ya? Si tuvieron física en el colegio, eh, las neuronas se parecen más a un condensador, ¿ya? Es algo que tiene un voltaje asociado pero no puede entregar electrones para que funcione un motor o las máquinas que matan a otros seres humanos, como en el caso de esta película. ¿ya? No tienen lo que se llama fuerza electromotriz, es decir, capaz de generar un flujo de corriente para hacer funcionar maquinaria o luces o lo que ustedes quieran. ¿ya? Entonces el supuesto fundamental de esta película, que es muy buena, está totalmente equivocado. No obstante eso, vamos a hablar de voltajes en lo que queda de esta clase y vamos a hablar de esta cosa bien misteriosa que es el potencial de membrana ¿ya? ¿cómo se genera el potencial de membrana? No sé que tal vez en sus clases de... ustedes tienen química, ¿no? ¿ya? tal vez vienen un poco de esto a ver cosas que les que le van a sonar familiares ¿eh? pero ahora las vamos a ver en el contexto de las neuronas entonces, vamos a ver cómo se establece el potencial de membrana en una neurona. De tal manera que podemos decir de que la neurona tiene voltajes. ¿ya? Entonces, aquí no se ve... A ver, bueno, ¿se ve o no? ¿Qué cosas sabemos de la clase anterior? Que una neurona está llena de potasio. Entonces, aquí tenemos un potasio acá, otro potasio acá, potasio acá... Y tenemos poco potasio acá. ¿Ya? Entonces ahí, eh, si no se alcanza a ver los números, ahí dice 150 milimolar o milimoles por litro, ¿ya? Adentro de la, de la célula de potasio. Y por acá dice, en, en chiquitito, dice 5 milimolar. Entonces, esa es la situación en una neurona que es mantenida por un actor que está aquí, que se ve en chiquitito, que se llama la bomba sodio-potasio. Y el trabajo de la bomba sodio-potasio es, por cada dos potasio que mete para adentro, saca tres sodios. Y eso nosotros sabemos que consume energía y consume bastante energía ¿ya? eso sumado a las otras actividades que vamos a ir viendo de las eh, neuronas en el sistema nervioso central es bastante energía aproximadamente el 25% de lo que nosotros consumimos de calorías se va para nuestro cerebro ¿ya? por eso si ustedes no toman desayuno para esta clase de las 8 de la mañana les va a ir mal, ¿ya? Necesitan energía para que su cerebro funcione, ¿ya? Y es bastante energía. Un cuarto de la energía que consumen en el día no tiene que ver con que se vayan a bailar reggaetón los días viernes y esas cosas, sino que tiene que ver con que ustedes reflexionen acerca del reggaetón y de las cosas que le han pasado en la vida con el cerebro, y eso consume energía, ¿ya? entonces como 25%, eso es harto, Entonces, la situación base, fíjense que aquí estamos hablando de este es, la célula, aquí está ejemplificada como una rayita nomás, una membrana, ¿ya? y no, no estamos haciendo nada más, ¿ya? Entonces, la situación base es que tenemos 150 milimolar de potasio en el interior de la célula, 5 milimolar de potasio al exterior y esa situación es mantenida en el tiempo por esta llamada bomba sodio-potasio, que lo que hace es meter potasio, sacar sodio. Entonces, ¿qué pasa ahora al interior de la célula? Resulta que la mayoría de la si estamos hablando de carga eléctrica, la mayoría eh, de las cargas eléctricas, eh, que están presentes al interior de la célula son eh, negativas. Las proteínas en general están todas cargadas eh, negativamente. ¿ya? Eh, también hay otros iones, como aquí está dibujado en chiquitito el ion cloruro, que está al interior de la célula. Entonces, uno podría decir, sí, más o menos la carga... Eh, al interior de la célula está más o menos balanceada ojo, no estamos hablando de concentración estamos hablando de carga entonces, sí hay carga positiva están los potasios aquí pero también hay carga negativa respecto a los cloruros a, lo, a, a las proteínas que tienen carga negativa entonces podríamos decir que en esta situación tal como está puesto aquí eh, hay un cierto balance de carga ¿Ya? pero esta no es la situación real la situación real es que eh, ya hemos visto tenemos estas aperturas eh, a través de la membrana que se llaman canales ¿ya? por donde tiende a salir el potasio Entonces, tenemos un canal por aquí salió el potasio tenemos otro canal por acá donde está saliendo el potasio ¿ya? ¿Y por qué salen? Porque obviamente salen en favor de su gradiente de concentración. Porque hay más hay más eh, potasio que adentro que afuera, entonces el potasio tiende a salir. Entonces, primera cosa, el potasio tiende a salir eh, cuando le damos la oportunidad de que el potasio salga a... Eh, al exterior de la célula va a salir en favor de su gradiente de concentración a través de esto que se llaman canales de potasio, que son específicos para el potasio. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que si esto lo dejamos funcionar un rato, ¿ya? como que después de un rato, claro, empieza a salir carga positiva, pero como que se va quedando más carga negativa atrás. O sea, se rompe este balance de carga que teníamos inicialmente en nuestra caricatura y empieza a salir esta carga positiva, pero la carga negativa adentro empieza como a sumarse, entonces que hay una negativa por acá, otra por acá, y aparece esta como gran negatividad aquí en el medio, como que se tiende a poner más negativo el interior de la célula. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen ustedes que les va a pasar a estos iones de potasio? Entonces, primero ya dijimos que van a tender a salir eh, fuera de la célula por un gradiente de concentración, pero empieza a cambiar la carga en, en mi célula. Entonces, ¿qué, ¿qué va a tender a, a pasarle a, a estos iones de potasio? ¿Qué creen ustedes? Entonces, aquí está la membrana, aquí hay mucho potasio, allá hay poco potasio. Entonces, los potasios, se abren una puerta, bienvenido, adelante, tienden a irse para allá. Y ellos, adiós, carga negativa. Pero de, la carga negativa empieza a ponerse más grande. Entonces, va el potasio así y, oh, oye, pero la carga negativa oh, me está trayendo. ¿Ya? Entonces la, la carga negativa empieza a. ¡Uy! ¡Qué buena aquí la superficie! Voy a hacerla está súper repaloso eh, Empieza a aparecer esta carga negativa que se contrapone al. al movimiento del guión. Tiende a atraerlo. Interesante, tenemos otro fenómeno interesante. Entonces, aparece esta flecha amarilla. Que es como la tendencia de que el ion positivo está siendo jalado hacia el interior, tirado hacia el interior. Entonces aparece esta fuerza que se contrapone al movimiento de los iones. Ok, entonces, esta cosa que le he mostrado en etapas, si nosotros hiciéramos un gráfico, ¿yeah? Entonces, aquí vamos a resaltar un poco sobre el gráfico. Este es un gráfico que está acá en rojo. Aquí es tiempo. Y aquí es la concentración de potasio, dice out. La concentración de potasio que está afuera. ¿Ya? Entonces, a tiempo cero, cuando no teníamos ningún tipo de canal... La, la variación de concentración de potasio afuera era cero, pero en la medida que pusimos esos canales, o sea, si le puedo, perdón, para hacer es justo, la concentración era 5 milimolar. No, no, no. no. Ya les voy a explicar por qué. Eh, empieza a salir... El potasio en la medida que transcurre el tiempo. Entonces, si dibujamos acá el potencial de membrana también, verso el tiempo, al principio teníamos que era cero, es decir, había un cierto balance entre las cargas positivas y negativas cuando no teníamos los iones metidos, o sea, perdón, los, los canales iónicos metidos entonces empezó a fluir el potasio y el interior de la célula empezó a ponerse cada vez más negativo ¿Ya? y si esto lo dejamos funcionar un tiempo aquí dice menos 92 mV. si dejamos funcionar esto un tiempo con los valores de concentración que teníamos al principio que era 5 milimolar afuera pongámosle out y 150 milimolar in después de un tiempo como tenemos que está, em, empieza a aparecer esta negatividad eh, va a llegar negativo pero no al infinito hasta menos 92 hasta cuando los iones que de, de sodio, perdón, de, de potasio que intentan salir, se van a tener que devolver. O, dicho de otra manera, el flujo neto de los iones de potasio que están saliendo fuera de la célula es igual al flujo neto de los iones potasio que se ven atraídos al interior de la célula producto de la carga negativa. ¿Ya? Entonces, esta situación de acá sería el equilibrio. Esto es lo que se llama el potencial de equilibrio para el potasio. Ya vamos a llegar al potencial de membrana de una neurona, que es la suma de varios potenciales de equilibrio de los iones involucrados. Aquí estamos viendo el caso de un ion. ¿ya? Entonces, esto se llama, eh, en inglés es el potencial de equilibrio, del potasio, ¿ya? Y eso es más o menos 90 milivol Ya, pero esta es la descripción paso a paso y espero que de aquí en adelante no se olvide nunca más cómo se establece un equilibrio, que es equilibrio electroquímico, ¿ya? Eh, Equilibrio químico, entonces, en términos de que hay un ión que está fluyendo y se mueve en favor de su gradiente de concentración para allá, y electro, porque ese movimiento hacia allá está limitado por la carga negativa que dejamos acá atrás en la célula. Y, ese, y esa situación en que la cantidad de iones que sale producto del gradiente de concentración sale para allá, y la cantidad de iones que se tienen que devolver producto de la atracción por carga eléctrica, esa situación se llama el potencial de equilibrio del ion en particular. Y el potencial de equilibrio del eh, potasio es alrededor de menos 90 milivol. Entonces, a la compañera se le encendió ahí una alarma, dijo, oiga, pero a mí me han enseñado toda la vida que el potencial de las membranas es como menos 70 miligol. Entonces, ya vamos para eso. Entonces, esto que se está explicado con, con, con pera y manzana, eh, en realidad esto se, tiene una, una fórmula para ser expresada que se llama el potencial de equilibrio de NERS. ¿ya? Que tiene esta fórmula muy complicada, que es el, el potencial de membranas, la constante R, la constante de los gases, por la temperatura en grados Kelvin, partido por la valencia del ion que se está moviendo por la constante de Faraday. Por el logaritmo natural de la concentración de iones fuera de la membrana, partido por la concentración de iones adentro de la membrana. ¿ya? Y ahora eso es como medio complicado, ¿ya? Porque, y esto es genérico. Pero existe una fórmula de la ecuación de NERS para los biólogos, es decir, lo que les interesa a las neuronas, que es esa otra. Que es, puesto, como dice aquí, fórmula con ajustes para 25 grados Celsius, logaritmo en base 10 y milivolts, ¿ya? Entonces la ecuación de NERS llevada al mundo de las neuronas se ve así. 60 partido por la valencia del ion, que en el caso del sodio, el potasio y el cloro es 1. En el caso del calce, que es otro ion importante, es 2. El logaritmo de la concentración del ion que está adentro partido por la concentración del ion que está afuera. Y eso, y el número 60 es porque ahí está la escala en milivolts. ¿ya? Entonces, esa es la fórmula que uno usaría para calcular el potencial de membrana de un ión en el contexto de una de, de las células ¿ya? ok, pero eso es un ión entonces a mí me costó hacer el siguiente ejercicio porque no, no lo había hecho nunca a ver ¿Qué valor da aquí, dado la ecuación que está ya para esta situación? ¿Qué? ¿El, el, el potencial de membrana alta, Todas las células tienen potencial de membrana. Es es es y, y, y esa pregunta me gustó, esa pregunta, porque, por ejemplo, las células gliales que yo se las presenté hace un rato, tienen eh, potencial de membrana de menos 80 ¿A qué le suena menos 80? ¿Cuál será el ion más importante que se mueve a través de las membranas de las células gliales? No. Se pues lo acabo de ver, potasio. Se parece, o sea, no tienen que ser exactos, pero se parece al potasio, ¿ya? Entonces, en el caso de las células gliales, eh, eh, es más, su potencial de membrana, es decir, uno va con algún instrumento para medir el voltaje, es menos 80. Entonces, parecido al potencial de equilibrio del eh, potasio. ¿Ya? Son muy negativas. Eso quiere decir que el principal ión que se está moviendo en la membrana de una célula glial es potasio. En el caso de las neuronas, es menos 70. Entonces, hay algo más que se está moviendo. Entonces... Eh, aquí tenemos la siguiente situación experimental virtual. Tenemos una membrana que tiene canales de potasio, es decir, son específicos para el ion potasio. Y un gradiente de concentración en que acá tenemos 140 mili, eh, milimolar de potasio, y esto lo vamos a llamar el potasio in, adentro. Y tenemos 5 milimolar de potasio out. ¿Ok? Entonces, dada esa situación ahí, ¿cuál es el potencial de equilibrio para ese ion? Entonces uno saca el celular y los celulares tienen calculadora. ¿ya? Y lo interesante es que yo pensaba que no, que tenían que instalar una app, al menos mi celular, mi calculadora yo la puedo transformar en calculadora científica no sé la de ustedes entonces ¿cuánto es? ¿cuánto es ese valor ahí? a ver quién lo calcula yo ya lo hice ya que no, yo ya sé lo que da pero ¿Mm? 86 ¿pero 86 pelado? 86 coma ya, o sea 87 entonces, el compañero le dio menos 87 milivolts. ¿Ya? Compañero, ¿sabes usar la calculadora rápida? Eh? Entonces, entonces, según esto, usa, ojo, usa otro valor de constante, por eso no le, no le da lo que hizo el compañero usa 62 no sé cuál es la más, la más correcta yo creo que esto me suena más correcto y entonces aquí le da menos 90 y acá en esta otra situación en que eh, este otro es para el sodio tenemos y, y aquí es al revés la división es adentro, tenemos poco sodio, tenemos 15 milimolar y afuera tenemos 150 milimolar. Volvemos a la a la ecuación. Aquí tenemos 15 milimolar y afuera 150 milimolar. ¿Cuánto da? Y da... Aquí da 62, pero ojo, fíjense en el símbolo. Más 62, ¿ya? Entonces significa que si yo, y eso es algo que nosotros hacemos habitualmente en nuestro laboratorio, si yo controlo el voltaje de una neurona y la pongo a más 62 milivolts, ¿qué va a pasar con el flujo de iones sodio? Si es el potencial de equilibrio del sodio, ¿para dónde se van a mover? ¿Para adentro o para afuera? No, para ninguna parte. El flujo neto va a ser eh, cero, porque como vamos a estar en el potencial de equilibrio, van a tener a moverse eh, la misma cantidad que sale que, que fuera. Lo mismo, si yo me pongo a menos 90, pongo mi neurona a menos 90, el flujo neto de iones potasio menos 90 va a ser cero ¿Sí? esa es como la consecuencia práctica de eso ahora esto no se los voy a hacer calcular pero resulta que en el caso de una neurona existe otra ecuación que es la ecuación de goldman y katz ¿sí? ¿Ya? que eh, toma en cuenta los iones más importantes para calcular el potencial de membrana de una neurona. Ojo, esto es para una neurona. Toma en cuenta el ion potasio, toma en cuenta el ion sodo, el sodio y el ion cloruro. Pero aparece un término nuevo aquí, ¿ya? que eso es muy importante para el caso de las neuronas. Aparece el término P, que significa la permeabilidad. Resulta, eh, y ese es un problema por ejemplo de las caricaturas, si uno le dibujara a la caricatura que tenemos de una membrana celular un ión de sodio, perdón, un canal de sodio, yo lo haría a otra apertura y que sale, eh, eh, sale eh, perdón, puede entrar sodio al interior de la célula. Pero una cosa es la existencia de un poro y otra cosa es qué tantos iones pueden pasar. Y eso se llama permeabilidad. Entonces, aquí abajo, dice que al reposo, es decir, sin hacer nada sobre una neurona, existe una razón de permeabilidad. Si la permeabilidad eh, la llamamos 1 para el potasio, la permeabilidad para el sodio es mucho menor, lo cual tiene sentido. Sea el valor de permeabilidad el que sea para el potasio, siempre la permeabilidad de sodio va a ser muchísimo menor. O sea, en estado de reposo siempre va a haber flujo de potasio, pero para una neurona va a haber muy poco sodio y, muy, y va a haber una mayor cantidad de cloro. ¿Ya? Entonces, una cosa es lo que yo pueda calcular por el equilibrio de NERS, pero en una neurona tiene algo particular que se llama la permeabilidad. Cuando yo tengo un potencial de acción, que es un flujo de sodio al interior de la célula, la permeabilidad del sodio se dispara, aumenta, por un breve periodo de tiempo. Pero, entonces si usted me diera un caso hipotético para calcular el potencial de membrana, tendría que ocuparse. Si yo le dijera para calcular el potencial de membrana de una neurona le tendría que pasar la ecuación de Goldman-Holstein-Katz no se me había ocurrido pero ah, usted lo mencionó excelente ejercicio pero yo tendría que darle las permeabilidades ¿Ya? pero estas son las permeabilidades relativas ¿Ya? y lo bonito de las neuronas es que las permeabilidades varían en el tiempo pero eso es lo que vamos a ver en la próxima clase cuando veamos potencial de acción ¿ya? esa sería la clase de hoy